Oi gente, tudo bem? Bom, estou aqui gravando novamente para vocês. Olha, chicos, como estão? Bueno, acho um montão que não gravo um novo vídeo. Hoje vamos falar de Gran Hermano. Oi gente, a gente vai falar de Gran Hermano Big Brother Brasil. Bom, aqui na Argentina há pouco tempo, há 46 dias exatamente, Comenzó el gran hermano después de seis años. Bueno, acá en Argentina, después de seis años, empezó a pasar de nuevo el gran hermano. Algo que en Brasil hace un montón de tiempo, o sea, lo hacen hace más de 22 años. Bueno, hace más de 22 años que en Brasil tiene la versión. Y aquí también teve, pero hace mucho tiempo que no tiene. ¿no? Desde 2016, que fue inclusive el año que morar aquí. Desde 2016 en Argentina no se hace tanto que es el año que yo me vine a vivir acá, entonces, o sea, es bastante tiempo. Y hay muchas cositas que pasan acá y el de allá que son muy distintas y algunas cosas que no me gustan. Así que nada, vamos a hacer una comparación. Tengo acá eh, para, poner, para poder poner para ustedes para que vean fotos y todo ese tipo de cosas. Bom, eu estava falando que tem muita coisa que eles fazem que eu não gosto aqui na Argentina, mas eu já acostumei, né, porque eu já estou assistindo, já fez 46 programas. Então, ok, mas tem algumas coisas muito estranhas que eu vou falar para vocês agora. Bom, bueno, é... A diferença é es que o de Brasil começa em en Enero e termina em Março, Abril, y el de acá empezó ahora en octubre y va a terminar en febrero marzo. La diferencia es que en Brasil comenzó en janeiro y termina en marzo, abril. Y el de aquí comenzó ahora en octubre y va a acabar en febrero marzo. ¿no? Y también los participantes, ¿no? Y también los participantes. Eh, ponerle que son 18 acá y 22 en Brasil, eh, digamos que son 18 aquí y 22 en Brasil, entonces en el primer día conocemos a los participantes, en no el primer día a gente conoce los participantes, voy a hablar de los participantes acá de Argentina porque es lo que está sucediendo ahora para que todo el mundo sepa, voy a hablar de los participantes aquí de Argentina para ustedes que sabiendo saber lo que está sucediendo. Bueno, son 18 participantes, son 8 participantes. Nacho, Lucila, Huartel, Mora, Maximiliano, Coti, Agustín, María Laura, Tomás Holder, Juan, Martina, Daniela, Marcos, Julieta, Tiago, Romina, Alexi y Juliana. Eso en el primer día se conoce y creo que el más distinto... Eh, que hay una voz, que es el big, que es el dueño de la casa, no es el presentador, ¿no? Que hablan con los... o sea, aparte de Santiago del Moro, que es el presentador, tiene ese big que habla con los chicos. o Lo que yo falei, yo falei el nombre de todos los participantes, y tiene un gran, gran hermano, un big brother, que habla con ellos a parte del presentador, ¿no? Y es algo medio extraño, pero no sé, ¿no? E no primeiro dia a gente conhece os participantes. Ok, versão brasileira, mesma coisa. Porém, a nova versão do Brasil é que tem metade eh, desconhecidos, metade famosos. A única coisa que cambia é es que em Brasil a metade são desconhecidos e a metade são famosos. não? Bom, isso é no primeiro dia. No segundo dia por lo menos en el día acá hubo un drama. Estamos hablando de la primera semana. Hubo un drama porque la mamá de uno de los participantes le puso una carta y bla, bla, bla, bla, bla. Y hubo una prueba de la comida. En el, en el primer día tuve un problema porque a mãe, do, a mãe de uno de los participantes colocó una carta en el bolso de él y no podía, Entonces hicieron un drama. Argentina es muy dramático. Ok. Dije que argentinos son muy dramáticos y la verdad que sí. Y, bueno, en el segundo día de Brasil hay presentación y hay tipo una prueba que no me acuerdo ahora si es una prueba de, de líder o qué cosa. En no, el segundo día de Brasil toma prueba cuando me dice líder. Pasando a... Ah, y en el segundo día acá en Argentina es una cosa que es la que no me gusta. Hay analistas analizando el juego y hablando de la vida de lo que hacen la gente adentro de la casa. Que para mí, o sea, yo estoy mirando el programa para ver a gente na casa, não o que pensa nessa gente que, que, que nem sei quem são para comentar algo que, ou seja, deixa-te eu estava falando é que tipo assim, eles têm pessoas que coloca para ir comentar o que, que eles deixam, eles fazem ou deixam de fazerem do no programa, tipo, para mim é super necessário, tipo... <risos> Enfim, tipo, acho que é a coisa mais necessária que, que tem e é o que me incomoda mais, porque eles se metem muito na vida e, tipo, comentam Ai ah, você fez isso, não era pra ter feito. Tipo assim, quem... Tipo, é um jogo... Quem você É um jogo, quem é você, pra... <coughs> é um quem é você pra, falar, pra falar alguma coisa? Cala a boca, fica quieto e continuamos com o jogo. Bueno, é... para o terceiro dia... En Brasil hay, una, hay la finalización de la prueba y algunos tienen inmunidad, eso es del último programa. En Brasil, finalización de la prueba y algunos con inmunidad. En el tercer día de acá, ah, para, en el segundo día de Argentina, tiene la prueba de la comida. En no el segundo día de Argentina tiene la prueba de comida. Ok, en el tercer día, los participantes, ah, en el tercer día acá, eh, la gente ya va a nominar a la placa. No tercero día, aquí, eh, ellos ya comienzan a ir votando para começar o paredão, que va a ser resolvido no domingo, tá? Ya, eso no tercero día. Né? No Brasil, no acontece eso. Eh, se queda en placa cuatro personas y la gente ya empieza a votar. Por SMS ou QR, que. o SMS vale 20 vezes. Nesse dia ficaram quatro participantes e as pessoas já começam a votar para quem quer que saia. Ok. Terceiro dia, quatro dias. Eu acho que é o que mais me incomoda porque, tipo, no terceiro dia eles começam a votar e no quarto dia o líder. Ah, el líder no tiene la posibilidad de mandar un directo como en Brasil. En Brasil, el líder tiene el poder de mandar una persona directo a la placa. O sea, sí. o sea, vota una persona directo, No es la suma de votos, entendés Como acá. Creo que es algo distinto que cambia. Y lo que pasa en el cuarto día es que él, eh, el líder puede sacar una persona de la placa. Pero si pensás si en el día anterior pusiste en placa 4 y en el día siguiente vas a sacar y la gente ya votó y si yo voté yo meto mis, mis votos donde, o sea, no tiene sentido. Para mí es el menos sentido que tiene eso acá. Lo que estaba hablando es que, tipo así, en no el cuarto día, después de ya comenzar la votación, el líder tira una persona, tipo las personas ya comenzaron a votar e ele tira uma pessoa que as pessoas já começaram a votar. Então, esses votos a gente, tipo, mete aonde? no. Hum... Eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, tipo, super... No programa de hoje que eu assisti, teve isso. E, tipo assim, pra mim é o mais desnecessário porque deveria ser no mesmo dia da votação. Tipo assim, eu comecei a votar, e ainda por cima é pago o voto. E ele simplesmente, tipo, tirou o voto que eu já votei. Bueno, no estoy entendiendo un poco derecho, meninas. Mas, ok. Bueno, en el cuarto día. Eh, los participantes dicen lo que se siente de estar en placa, bla, bla, bla. De nuevo, tiene los analistas innecesarios. Eh, comentando toda la vida que para mí es algo que no es necesario. Eh. Ah, bueno, eso en el cuarto día. Y. Eh, saca de placa uno. Bueno, y se quedan tres. En el cuarto día de Brasil. Eh, tá. Ok. Para el quinto día. Es una. O sea, hubo una prueba. Eh, de inmunidad. Y en el quinto día de acá. Eh, es un debate con ex participantes, falando e blá blá, blá. e às vezes... Ah, e yes, é com outro apresentador, não é o no apresentador do começo. Eu falei que no quinto dia é um, é um debate com ex-participantes, né, que já participaram de versões anteriores, e é outro apresentador e, tipo assim, de novo comentando algo que, tipo, não deveria ter e, tipo, vai cuidar dessa vida. Gente, o Big Brother aqui da Argentina é, tipo, muito estranho, muito estranho, tipo, nada a ver. Mas ok, Quim, é, quinto dia. Quinto dia no Brasil teve isso. Sexto dia. É... Ah, o sexto dia aqui, supostamente, não, no en el quinto dia, depois a festa, não, começa aí. Bom, bueno, quinto dia, tá bem. Sexto día, no hay, no pasa el programa. ellos están ahí en la casa, pero no dan el programa. Creo que dan un poquito, pero no hay un presentador, no hay nada. En Brasil, es más chico también, pero sí, hay presentación, no se habla, no todo. Yo falei que no sexto día, que es sábado, no sábado, simplemente no tiene un programa, meninas. No, no va a estar teno, ¿no? Eh, puede ser que mostre un poquito lo que ellos hacen, pero no es ni no presentador, que va y un poco Sentido, não temos. Ok, isso é sexto dia. No sexto dia, no Brasil, tem a definição do líder, anjo. Vip, xepa no sexto dia, em Brasil, aí a definição de líder, ángel, que é uma coisa que não tem na Argentina. Aqui na Argentina, não tem anjo. Não tem, esquece o anjo. Não tem, e é. Acá, o sea, comen todos. O sea, él mismo no tiene ese que come mejor y él come peor. Lo que tiene es la prueba y si gana menos plata pueden comprar menos cosas. Eso sí. Y en el sábado en Brasil hay, el, hay un castigo del ángel y la fiesta, ¿no? Que acá la fiesta es los viernes. Ok. Para el domingo, en Brasil, es, el primer, es la primera placa que, la gente, que el líder manda uno y después la gente todo va y vota en vivo, no es durante el día como es acá. En no Brasil, estoy contando que la primera prueba de paredón, el líder manda uno. E eles vão votar de noite na hora, aqui eles vão votar durante o dia, vai e depois eles vão mostrando assim, tipo, não é o programa agora você vai, Lucas, e votar lá no, no confessionário, não não é assim, ok é, no domingo no domingo aqui é lá tipo assim, eles estão sabendo quem que sai da, tipo, é o fim da votação, quem saiu do paredão e eh, a casa fica a un kilómetro del estudio. Ellos van hasta el estudio. Conversa, estamos lá, termina. Y, ¿no? ok. No domingo es eh, el de no brasil. Y después tenemos el lunes. El lunes es cuando sale. El de domingo va y charla con estos analistas de nuevo que están hablando de lo que hicieron o dejaron de hacer. Que la verdad es una pierda de tiempo. E na, eu estou falando que na segunda-feira já é, é o primeiro é eliminado, vai e conversa com esses, com esses analistas e eles acabam com a pessoa, e tipo assim, para mim é totalmente desnecessário essa gente aí. Ok, e no Brasil é a prova da discórdia. Em Brasil, el lunes, é uma prova de discórdia que seria tipo meio que, que perguntam para sacar... Eh, los participantes y que genere un poco de pelea, algo así, más o menos, ¿no? Bueno, y después, en Brasil, ahí sí, o sea, la placa se hizo el domingo, ¿no? Y el martes sí sale, entonces son solamente dos días. Acá son casi una semana para que la gente vote para ver quién va a salir. Y acá, eh, yo falei que... Do domingo, forma um paredão e na terça sai. né? Aqui é mais ou menos uma semana para saber quem que vai sair. Já no em programa 9, que seria o martes, aí já empieza tudo de volta: a la, la prueba de la comida e bla bla bla. E acá, nesse dia, é quando em Brasil, é quando sai o participante. Sea, es muy distinto, entiendo que de país para país hacen de una forma, pero creo que hay muchas cosas que están mal. Pero nada, viendo hace 46 días, ya estoy medio ahí, ya, o sea, hay unos que me gustan, estoy por ellos. Hay, hay una cosa que votan para que vuelvan. Yo fale que viendo esos 46 días yo ya gostei, o asisto bastante. E tem um negócio que agora parece que eles vão voltar para dois voltarem para casa. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem isso de... Re é, Repechaje. Repechaje que se diz, não? É, Repescagem no Brasil, né? Para voltar para casa. E nada. Vocês que pensaram da versão de o que sucede no Brasil e de o que sucede aqui. E vocês acharam que da versão que acontece aqui na Argentina e a versão do Brasil. Para mim... Hasta el momento la versión de Brasil es la mejor, para mí la versión de Brasil es mejor. Porque hay muchas cosas que acá no tienen. Acá me parece un poquito más pobre. Eh, para mí la versión aquí de Argentina es un poco más pobre y tiene menos cosas. El premio es en Argentina 15 millones y una casa. Y en Brasil es un millón y medio de reales. Y premios que van ganando durante el programa que es algo que acá no tienen. Estou falando que aqui o prêmio é 15 milhões de pesos e uma casa, e no Brasil é um milhão de reais só. E os prêmios você vai ganhando durante as provas. Hum, fazendo a conversão é bem menos de dinheiro que pagam aqui do que no Brasil. Haciendo a conversão é muito menos plata aqui na Argentina do que paga no Brasil. E nada, basicamente é isso. Vos que pensás, qual é a melhor versão? La de Brasil ou la de Argentina? Una cosa que allá tiene es que artistas van, hacen shows y todo eso en las fiestas, y acá no tiene. Estoy queriendo decir que aquí, aquí en Brasil van artistas en las fiestas, cantan tal, y aquí no tiene eso. Ok chicos, bueno, intenté hablar si faltó alguna cosa en portugués o en español. Es la primera vez que hago un vídeo así. Si faltó alguna cosa en portugués o en español, es la primera vez que estoy haciendo eso. Me embanaré un poquito, mas conseguimos, me bagunzó, un <ríe> me dejó la cabeza un poco así, pero nada, se entendió, nada. Muchas gracias para vos que viste el video hasta acá, da tu like, comenta y compartir con tus amigos. Muchas <ríe> <obrigado> gracias <ríe> por ver <ríe> este video <de> aquí, Come. <ríe> estoy, estoy cansado, <ríe> comenta, da su like y compártelo con tus amigos. Bueno, le mando un beso, muchas gracias y hasta el próximo video. É, mando um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!